Continúan los problemas derivados del arribo de las caravanas migrantes a Puebla. La noche de lunes fueron echados a la calle 16 de los más de 300 migrantes de diversas nacionalidades que están detenidos en el Polideportivo Xonaca, de la ciudad de Puebla. Trabajadores del Instituto Nacional de Migración de Puebla desalojaron a personas procedentes de Honduras, Venezuela, Nicaragua y Haití tras 10 días, de permanecer en el recinto a la espera de recibir una visa humanitaria que solicitaron desde el 4 de diciembre. Los migrantes denunciaron que la encargada ordenó que tenían que desalojar el sitio y se negó a dar algún documento para evitar que sean detenidos por ser ilegales. O sea, la indicación ya está. Y yo ya, sí, yo ya, y ya me se me los digo, estoy diciendo. ahí antes de leer tu documento, ¡Apa! voy a leer tu documento. Y el que salga ahí está listo. Y ¿Eh? la nosotros no. no tenemos derechos. Bueno, entonces ya, ella sí, ya, ya se los comentó yo quise preguntar el por qué no me dio explicaciones yo les estoy transmitiendo la indicación que me dio. No, no dio los hijos de Jeffrey Escobar de Nicaragua, estuvieron la noche en la banqueta de la 44 Norte junto a un par de bolsas negras cargadas de ropa, con solo un par de cobijas para cubrir a los pequeños y con la incertidumbre de no saber qué les espera eh, nosotros venimos pues, lo agregamos a la caravana de Map Mapatepec y los trajeron aquí el sábado a las 11 de la noche. Sábado pasado. Sábado pasado, ya pasó. Ya llevamos sobre 10 días. Vino la, la, la, la jefa de acá que está aquí en el polio deportivo de migración. Ella viene, trae las listas y yo le preguntaba, doña, le digo, este, ¿la lista de Ma Mapatepec? No, ese, esa lista, ustedes se han portado malos Dice, yo no quiero saber nada, no de, quiero saber nada de... de la lista de Mapatepec. Entonces viene, viene el, yeah, pero ¿por qué le digo, doña? Pero si los que, los que se portaron groseros, ya están allá, ya lo atendieron, ya le dieron su visa humanitaria. A nosotros no nos han dado nada. Hoy casualmente vino ella con esta, oh, digo, digo, aquí traigo unos documentos. Y los documentos que traigo aquí, dice, quiero que me desalojen del de lugar, el local. Me desalojen el local porque ya no los quiero tener aquí, dice. Que entonces, ella es la que trae eso. Pues, entonces, ella los desalojó de acá. ¿eh? Polideportivo, después, pues, no, no, nada. Los sacaron a la calle. Pues, gracias a Dios, hallamos una amiga, una amiga de ella vino pues lo ofreció apoyo lo ofreció apoyo dijo que lo iba a conseguir un albergue donde trasladar vamos a una iglesia vamos a una iglesia pues gracias a Dios pues ella apareció fue un ángel pues, pues me da tristeza ver a mis niños así que lo sacaron sin ninguna respuesta a la, a la calle ella fue una grosera sí cuando le preguntamos y nosotros estamos con los niños dormidos más, ella los dijo metan eso para adentro ustedes van para afuera es porque más, nosotros es de... estábamos esperando porque ella que nos diera una respuesta pues que tal vez los iba a llevar hoy pero no ella lo sacó a la pues, calle emocionados pensando que ya lo iban a trasladar a darles nuestra visa no es, es malo dijeron salgan para afuera no. que ustedes no tienen derecho nada. de nada así lo dijo ella fue pues, y y aquí estamos pues esperando una buena respuesta de migración detuvieron en Malpaso eh, la segunda vez por las chuapas la, Chuapa, la tercera vez en Malpaso Paso de nuevo sí, y pues los regresaban ahí en la alberga y la algodonera días en en la la algodonera en la Gutiérrez, ahí estuvimos 25 días. No, es también más, porque ahí los robaron las pertenencias de nosotros. Ahí pues los quitaban los teléfonos y pues ya no lo dan ni salida voluntaria, nada, y ahí quedaban las cosas. Tenía uno que darse la fuga por otro lado. Pues así lo escapamos varios y pues... ¿Cómo gracias... llegar a la caravana? Gracias a Dios llegamos a la caravana y estamos aquí, pero aquí los han tratado pues si esto se hace viral, al presidente de, de México que los apoye, por favor, si esto se hace viral, lo porque ya es mucho... ¿Lo tengo? Por favor. Otra pequeña haitiana permanece dentro del polideportivo Shonaka. Su madre espera un albergue para dormir y no sale a la calle para evitar exponerse al frío. La menor lleva un par de días con fiebre y ninguno de los menores han recibido atención médica.